Mi nombre es Raúl. Soy una persona completamente normal. Mi comida favorita son los chilaquiles y me gustan los videojuegos. A veces pienso acerca de cosas muy descabelladas y confundo la realidad con algo fuera de la realidad. La verdad no sé lo que me pasa. Vivo en un departamento en la Ciudad de México. Es muy chiquito y claustrofóbico. Imbatido por el silencio y la extraña sensación de estar siendo observado. No conozco mucha gente, pero de las que sí conozco, tengo a mi mejor amigo, Ignacio. Es más alto que yo y también le gustan los videojuegos. Vive muy lejos en Sonora, por lo que no podemos vernos en persona. Una cosa más, tengo vagos recuerdos de haber visto a una figura muy extraña ...como una silueta de un hombre, dos veces más alta que yo. Pero, tal vez a mi imaginación, ¿no? La verdad no sé. Regresando al tema de Ignacio. Suelo hablarle casi a diario. Eso hasta que un mes antes de escribir esto... ...me dijo que iba a ir de vacaciones a un lugar que no mencionó... ...y desde entonces no me ha mandado ningún mensaje. Es muy extraño, porque él dijo que iba a irse durante solo una semana... Supongo que lo castigaron o algo así. Pero unos días antes de escribir esto... ...sucedió la mayor tragedia de mi vida. Era las 7.30 de la mañana cuando recibo un mensaje de Ignacio. No podía estar más feliz. Había regresado. Decía que había ido a la Ciudad de México y que nos podríamos ver en persona. No lo podía creer. Luego de eso, estuvimos platicando un rato hasta que se desconectó. Pero unas horas después, volvió a mandarme un mensaje. Tenía una ubicación. No estaba en la Ciudad de México, pero confiaba en, en Ignacio. Así que preparé unas cosas y partí, decidido en que todo saldría bien. Ya habían pasado horas y no sabía hacia dónde iba, estaba muy cansado y pensaba en regresar, pero seguía adelante, hasta que, exhausto y con los ojos medio cerrados pude ver algo a la distancia, era Ignacio, recuperé mis ánimos al verlo, así que decidí parar y bajarme del carro. Saludé a ignacio pero no me respondió intenté saludarlo de nuevo pero no recibí ninguna respuesta aunque la tercera vez que lo saludé ignacio dio media vuelta y entró a un hospital psiquiátrico pues para eso estaba ahí cuando llegué bueno la construcción se veía en ruinas con falta de mantenimiento y podrido así que sin nada más que hacer entré al hospital cuando entré me arrepentí al instante el suelo, paredes y techo estaban cubiertos de sangre, apenas había unos cuantos focos que se apagaban y encendían intervalos, y había cadáveres en el suelo, pero justo cuando quise dar media vuelta y salir, la puerta por donde entré se cerró violentamente, dejándome encerrado. En ese momento no podía pensar en nada más que el miedo que tenía en ese momento. Después de un rato de estar parado en el mismo sitio, me armé de valor y caminé. Se escuchaban como pisaba los charcos de sangre que habían. También se escuchaban ruidos extraños de origen desconocido. Hasta que vi una puerta y la abrí. Pero al dar el primer paso después de la puerta apagaron las luces. En ese instante me quedé en shock. No, no podía moverme. No se me acordé que tenía una linterna, así que la encendí y seguí moviéndome. En ese lugar ya no se escuchaba que pisara sangre y ahora, y ahora se escuchaba madera que crujía con cada paso que daba. Continué con los nervios sobre mis hombros por, por este confuso laberinto hasta que al llegar a un pasillo muy estrecho Se escuchaban unos pasos muy fuertes de alguien Entonces corrí a la habitación anterior y me escondí bajo la mesa Los pasos se escuchaban cada vez más fuertes y en eso lo vi. La figura que tantas veces imaginé comenzó a caminar por la habitación en la que estábamos. Y de repente me miró. Se acercó a la mesa donde estaba y eran las 7 y 30 de la mañana cuando recibo un mensaje de Ignacio. No podía estar más feliz. Había regresado, pero ya no decía que había regresado a toda la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente lo que decía. Oye, escuché que alguien murió en un hospital psiquiátrico ayer en la noche. ¡Ay, por fin ya acabé esto!